Vamos a iniciar la creación de nuestro contenido añadiendo información textual. Para ello vamos al bloque correspondiente, en la lista de devices, desplegamos y elegimos el device de texto libre. Aquí iríamos introduciendo el texto, en esta ocasión lo vamos a hacer pegando uno que ya teníamos previamente copiado. Podemos modificar algunos elementos de formato o por ejemplo añadir porque aunque estemos en el bloque de información textual no estamos hablando solamente de texto alfabético sino de todo lo que llamamos, lo llamaríamos texto multimedia podemos añadir una imagen que teníamos previamente localizada ya en nuestra computadora a la cual pondríamos una descripción y un título. Normalmente suelen ser equivalentes y en este caso le vamos a decir que queremos que la imagen se alinee a la izquierda para que el texto fluya a su derecha. Insertamos la imagen, pulsamos sobre el botoncito, el icono nos permite decir que ya está hecho y aquí tenemos el resultado de nuestro e de